a todos de nuevo aquí en esta que es su casa para que juntos hablemos un tópico de interés a fin de orientarnos algunas cositas que están pasando en los últimos tiempos y que a veces ustedes por trabajo porque no tienen tiempo la dejan pasar y nosotros la recogemos y refrescamos la memoria de cada uno de ustedes en estos minutos que ustedes nos regalan Estar con nosotros y recibir la información Ser o parecer Es un artículo De Ilona de la Rocha Camilo Que nosotros traemos a la consideración De ustedes y lo compartimos En esta plataforma En este mundo convulso En que nos ha tocado Vivir envueltos Por los medios y la publicidad Cada vez Es más difícil discernir entre lo verdadero y la percepción Porque la fantasía y la realidad convergen en un mismo plano Que algunos no saben o no quieren deslindar Bien dijo la famosa escritora Agatha Christie Pocos de nosotros somos lo que parecemos La apariencia nos hace actores inevitables de una apuesta en escena en la que la ficción se confunde con lo cierto A tal punto que ignoramos si somos productos de las circunstancias u Ocultadores profesionales de los hechos Con todo el bombardeo de noticias por todas las vías, interesadas o no ¿Se es el resultado del ideal que otros han querido representar o lo que nosotros mismos pensamos debe ser nuestro papel en la comunidad? Por eso vemos en ocasiones la estabilidad de una pareja es tan efímera como la sesión de fotos para demostrar lo contrario y la bonanza de una empresa es tan falsa como los anuncios de su solvencia. Las apariencias engañan, pero no sostienen. De lo que se carece es de lo que se ostenta, pero se prefiere la forma que el fondo. Nos hemos convertido en expertos de la simulación porque toda demostración de vulnerabilidad sería flaqueza o debilidad frente a la sociedad a cuyo dictamen implacable se teme. Sí, las sonrisas frisadas son la mejor demostración de lo afortunado que somos, aunque tras ellas solo existan desgracias y no haya motivos legítimos para sostenerlas. La pasión de los problemas y el afán por disimularlos, mejor podría ser una manera de sobrevivir y de seguir adelante, pero igual estarán allí a la espera de ser solucionados. Maquillarlos es solo un remedio temporal que solo los aplaza, no los elimina, nos hemos convertido en cántaros vacíos, sin sustancia Aunque con mucha escarcha, lentejuelas y artificios Solo humo, espejo y candilejas Para allantar al público Convencidos, como estamos, de que es mejor lo que se aparenta que mostrar Lo que en realidad ocurre Olvidamos que los fracasos y tropiezos son un trance inevitable de la trayectoria de vida a la que nadie puede estar ajeno. Somos el triunfo personificado tras la certeza de la derrota. Todo está bien y bajo control en nuestra resistencia para reconocer que somos débiles. Hemos perdido autenticidad. Entre anuncios fabricados de celofán alentados en la falacia de una felicidad eterna para exhibir una prosperidad y alegría de vivir de la que carecemos, tal vez creyéndolo te hace una realidad, pero no deja de ser un espejismo como si la tristeza estuviera proscrita. Elegir entre ser y parecer es todo un dilema. Admitir lo que se es por encima del que dirán es un acto de verdadera valentía. Me toca a ti revisarte. Si esas mentiras que tú te crees son reales, o son falsas y cómo van a repercutir en un futuro cercano para ti. Gracias. Gracias por acompañarnos hasta nuestro próximo encuentro, amigos, aquí en TV en City Dios con todos.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 para que también reciba un compendio minuto a minuto de lo que sucede con los artistas de su predilección, para que esté al día en materia de noticias. Credibilidad es nuestra meta y que usted reciba un medio informativo a su altura para que no le cuenten. Todo por TVNCTV.com y MartilloYClavo.com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 Gracias. Recuérdense nuestra página oficial tv en Desde ahí